joven Clarisa Rodríguez que en uno de los posts de eh, las páginas de internet una joven relataba que Clarisa había matado a su mamá cuando, ella, cuando Clarisa tenía 15 años mató a la madre de esta joven que solamente purgó un año de prisión porque era menor de edad y que a partir de ahí, eh, Clarisa tenía una vida eh, muy difícil, eh, envuelta en las drogas. El que está envuelto en la droga eh, se envuelve también en robos para mantener los vicios, lo que le buscó problemas con la justicia en muchas ocasiones. Sin embargo, eh, nada de esto justifica el hecho de que su concubino la matara lo que los familiares piden de justicia es lógico y correcto, independientemente de la vida eh, que llevara esta mujer, Clarisa Rodríguez, que en paz descanse eh, su cuerpo. Miren, el general volvió, el general Alberto Ten, volvió a reiterar el día de ayer que él es el general de esta plaza y de la de Santiago, de las dos juntas. Que no es cierto que aquí no haya un general, que él en todos los momentos y en lo que sucede aquí está presente. Nos cede nuestros hermanos de rancorizano.com este video de estas declaraciones del general de San Francisco de Macorís hasta tanto se ha relevado, o sea que si hay personas que han querido desinformar las informaciones, desinformar. Ahí está lo que dice el general, que él está aquí, que le está dando seguimientos a estos últimos casos que han sucedido en nuestra región. Vámonos entonces, señor director, a la próxima información. Eh, recuerden que ayer hablamos de este muchacho, José Luis de Jesús García, que denunciaba que policías lo habían herido de tres disparos en, en, ahí en la comunidad de La Peña. Ayer... Eh, formuló una denuncia formal, su, su tío, sobre este caso. Este muchacho eh, fue llevado al hospital traumatológico eh, Juan Bosch y luego trasladado hacia Santo Domingo por esos tres disparos que le produjo la policía en medio del toque de queda. Vamos a oír lo que nos relata... Este pariente, José Luis de Jesús García, de este muchacho, Franklin de Jesús de Asa. Yo tengo un sobrino mío que se llama Franklin de Jesús de Asa. No sé, el sábado de la noche estaban transitando motocicleta entonces una patrulla de la peña, el testigo a tiro, le, le, le, le, le tres tiros. ¿Por qué? Porque le dan sus tiros? Yo no sabía sé qué viene, porque el que le dio los tiros hasta lo conocí estaban puestos a comer en su casa, allá, a comer en la casa de él. ¿Tu sobrina nunca tiene problemas con la justicia? No, nunca en la vida. ¿Andaba armado tu sobrino? No, no, no. Y andaban dos muchachos más en otra motocicleta junto con él. ¿Lo conocen a tu sobrina como edad? Sí, sí, todo el mundo lo conoce. ¿Y a esos policías? También lo conocía. Los policías están puestos allá en la casa de ella a comer. ¿Qué pide tú como la familia de Solón? No, Que sabes justicia, estamos en eso. Y yo le agradezco a la policía, ellos me han estado siendo ¿Sí? todo correspondido. ¿Ellos lo tienen identificado, la policía? Sí, están identificados, ellos lo tienen hasta aquí. ¿La salud de tu sobrino cómo está? ¿Está Él ahora mismo está en el Pino La Vega y lo llaman para Santo Domingo. ¿Cuántos disparos? No? Tres. ¿En ¿Qué lado? Dos en la fila derecha y uno en este, en este brazo. ¿Cuál es el nombre tuyo? de nombre, nombre de tu sobrino, ¿no? Miren, eh, ojalá la Policía Nacional eh, y el Departamento de Asuntos Internos puedan resolver este caso de este muchacho. ¿Cuál es la necesidad? de que porque a un muchacho en medio de un toque de queda, que incluso ellos dicen que, que hasta iban a comer estos policías a la casa de este muchacho, le dan un alto y no se para, en medio del toque de queda, cuál es la necesidad de hacerle tres disparos. Eh, eh, fácilmente podían haber matado a este muchacho. Eh, eh, y... Eh, provocarle la muerte es sin necesidad. Nuestra hermana Bienvenida Vargas nos, nos recuerda esa situación que existe con, con la drogadicción en nuestro país, a raíz de que la familia de la joven que fue muerta en Mirabel, hablan de que ella trabajaba en un punto de droga como si fuera que trabajara en, en una tienda el, el caso de la droga en el país se debe esto que hay este contubernio de la policía con los puntos de droga que ellos eh, saben, porque nada más hay que ver el caso de los puntos de droga del sector San Martín, eh, como es ahí es la muerte de este muchacho en estos días, el sobrino de Carlos Ia, eh, ah, no, que él es, era, el parte policial dice, él era guardián de este punto de droga y que eh, se dio mismo accidentalmente dos disparos con una UCI, con un arma de guerra. Y usted ha visto que se ha hecho nada con eso, absolutamente nada. Pero esto viene no de la situación de los policías de San Francisco, de Macorís o ni siquiera del jefe de la policía. No, es que el, el narcotráfico patrocina las campañas políticas de este país. El narcotráfico patrocina las campañas políticas, o sea, esos políticos que están en la eh, eh, dirigiendo, ¿no? los que están ahora y los que estuvieron antes, son patrocinados por el narcotráfico. O ustedes no se recuerdan del narcotraficante que dijo que eh, el ex presidente Danilo Medina lo que vivía era pidiéndole. Entonces, eh, o, o no hemos oído los casos de narcotráfico que fueron denunciados de este gobierno actual en medio de la campaña. Entonces, todos estamos contestes de hasta dónde está enraizado. En, en nuestra política, en nuestros dirigentes, el, el narcotráfico. Y eso es así en todo. Desde los más grandes hasta lo más chiquito, hasta el que está en los alrededores del punto de droga, que le pagan la receta a la señora, que le, le, le dan para la comida. Todo esto viene desde arriba, desde los millones para la campaña política hasta lo que sucede en nuestros barrios con el que está alrededor de los puntos de droga y por eso, esto nunca se va a acabar Buenos días Buenos días, José Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, hermano Bien, hermano y Lo que pasa es, José Manuel, que lamentablemente la sociedad. ¿Qué Sí mismo es. Pero el mismo caso de los Estados Unidos, que son los que apresan, como dice Wilson, a ciertos capos nuestros, ellos mismos patrocinan. Porque nosotros lo que somos es un puente para llevarle la droga a ellos, la droga que se produce en Sudamérica, a todos esos locos que tienen los Estados Unidos, que si no es con droga no viven. Todos esos millones de locos que esta sociedad tan rápida que es los Estados Unidos necesitan de la droga para poder estar. Y nosotros lo que somos es un puente. Antes el microtráfico no estaba tan arraizado en nuestra sociedad porque ellos pagaban con dinero los narcotraficantes que hacen puente aquí. Ahora ellos pagan con droga y entonces esa droga hay que comercializarla hay que forzar a que nuestra juventud eh, hay que darle chine de marihuana para que eh, poderlos llevar a la drogadicción para que sean los clientes de ese producto que se queda aquí cuando los narcotraficantes que usan esto como puente pagan con drogas eso es lo que sucede en la sociedad nuestra y eso no se va a acabar porque está desde arriba, desde de lo mismo Estados Unidos para acá, y nuestros gobernantes, todos, eso no se va a acabar. Al contrario, eso cada día tiene más fuerza. Eso es uno de los poderes que inciden en el Estado.